para continuar con, con este programa nos acompaña hay que yo tengo una anécdota muy buena con Yeye, hay, muchas, no, hay varias Yeye con Concepción, Yeye. señores sí. Ángel Rafael Concepción Lajara. Ese ahí es está nuestro invitado en este momento Don Ángel Don Doctor José Amado <risa> Miren, ya díselo, y Ángel se encuentra por ahí, Ángel Concepción se no. encuentra sí. yo, quise, yo creo que a él se le olvidó el nombre sí. Mira, claro, porque Ye Ye claro, es el emblemático. Claro. Es el hombre y, y me acompañó ese apodo siempre. Eh. Tú sabes que vida. una vez, una vez estábamos en un lugar, yo, no, yo recuerdo que había como una presentación, Yeye Ye estaba con su violín, sí. es y, y hay alguien que le pregunta a otro, ven acá, ¿y qué es lo que es esto? Dice, yo no sé, pregúntale al hombre de la guitarrita. <risas> <risa> el hombre de la guitarrita que... es. <risa> era me con a violín cultura y conocimiento bueno. del instrumento don Ángel Dígame, explíquenos usted eh, cuál es la cuál es tu valoración de la campaña cuál es tu participación en esta campaña cómo tú la ves Qué Primero, antes que querida. todo y después de nada, es un placer estar aquí en de mañana. Trate este como parte de mi memoria y de mi casa. Sí, y además, exacto. dos hombres habitantes y habitados por la ciudad. O sea, sí. una ciudad es su memoria, su sensorialidad. Sí. Bueno, mira, la campaña da en el blanco y da en la diana. Y es importante porque decía Italo Calvino en un libro de ensayo magnífico sobre las ciudades, el escritor italiano que se llama Ciudades Invisibles, que en una ciudad hay muchas ciudades. Y toda ciudad tiene su color, su perfume, su olor, su sonido, su imagen. Por ejemplo, una clave: eh, toda ciudad tiene, se descubre al amanecer, al atardecer, que tiene una luz propia. Sí. O sea, ayer, estando en la, en la organización de Estoy Hospedado, entró la luz que yo había visto antes, una luz amarilla que le daba una tonalidad al árbol, entonces y esa es la ciudad seis, de San Francisco. Y, tarde, y como, ¿verdad? Amado, como Balaguer escribió Guía Sentimental de la Ciudad la Romántica, ciudad romántica sí. yo escribí un texto una vez que se llama la, la, la, la, la, la Guía Sensorial de la Ciudad Interior, o sea, ¿qué era la ciudad de San Francisco? Porque la ciudad tiene sus rincones para reírse para llorar, para conversar, como la, la barra del polo, como la mata la matica de la discusión política acerca sí. de del liceo, sí. o sea, para enamorarse. Sí. Las ciudades son eso, porque las ciudades, más allá de su arquitectura, de su música, de su literatura y de su teatro, las ciudades están hechas por la gente y las ciudades están cambiando constantemente y están vivas. El limpia -bota, la freguedora de empanadas la vendedora de flores, le da un color y un ritmo determinado a de la ciudad cada día. O sea que la ciudad está viva, sí, de bien. mañana está vivo, y nosotros nos ocupamos del arte, de, de historizar un poco el arte de la historia de San Francisco. Eh, como culturólogo me gustaría conectar la campaña, Vividólogo mejor. Vivici que ah, el vibrio. El, vive, el vive. Sí, sí. El, el Él y sus circunstancias. Sí. La cultura de la vida, Manito. Sí. El virologo sí. también. Sí. Eh, me gustaría que conectemos y que nos dé tu punto de vista. Eh, la importancia de hacer campañas como esta. En este caso es Aniversario de San Francisco de Macorís pero la necesitamos de manera constante en un momento donde la cultura, los valores, el amor por la patria, por lo nuestro se ha perdido. En estos momentos, siendo honesto, priman otras cosas. Uh -huh. En nuestro país y en el mundo, pero trayéndolo acá, ¿qué nos puede decir al respecto? Conectar la realidad social que se vive en estos momentos y donde se hace tan necesario en iniciativas como esta. Mire, en primer lugar, yo siempre he estado subrayando que los... Telenor es un momento de vanguardia en la sensorialidad de la televisión dominicana. Cuando se vaya a escribir un ensayo sobre pensar la imagen o pensar la mirada de la televisión, Telenor tiene un, un capítulo aparte. Inclusive los medios se disponen en determinado momento a festivales a culturales, a actividades culturales que le dedican una transmisión completa. Estuve hace un tiempo aquí en un festival, eh, Ana María Arias, creo que se llama, ¿verdad, Amado? Sí, eh, sí. que, que el, el Telenor puso a ese servicio. Y definitivamente la televisión, que para muchos eh, es en otros momentos manejada como una come cerebro, como un dragón que te sale y sirve para instrumentalizar, manipular, eh, quedarte en ciudades eh, eh, de Consumo, tan importante es la televisión que Néstor García Canclini, uno de los teóricos de la comunicación mexicana, plantea, por ejemplo, que la Ciudad de México, el DF, es un monstruo tan inmensamente grande que la televisión ha tenido que crear el imaginario visual de que hay un centro. Ya no hay centro en, en DF, pero con los helicópteros salen y crean la ilusión de la, en la transmisión desde la televisión que Se hay un centro. Ya no hay centro en el DF. Centro, Fredo, sí, exactamente. Esa, <coughs> circular. Exactamente. Sí, sí, que sí, es una ilusión sí, creada sí, sí, de las sí, pantallas sí, sí. de, la pantalla de la televisión. Pero nosotros así, Telenor, construye y construye sentido, que es lo más importante. Estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, de faltas certezas. Y que la cámara de la televisión, que es el ojo de, el ojo colectivo, una especie de, lo, la televisión viene a ser como una especie de, como de cíclope de muchos ojos. Eh, como aquella imagen que le gustaba a los ojos rosa que decía José Israel Cuello de Balaguer, que era una imagen poliédrica, que Balaguer era un poliedro. Eso mismo, la televisión es un poliedro de muchos ojos, que miran a la ciudad y más y se empiezan a mirarse a sí mismos. Decía Eduardo que Balaguer era un poliedro irreflexivo con un infinito número de caras. Así es. Entonces, la, la, es <ríe> import, lo que hace el Telenor <ríe> alguna mío. vez se destacará y se, se mirará, si sí, hay que destacarlo y se, y se habrá alguna vez también. Porque ya en tiempo de incertidumbre uno sí, sabe hacia dónde, hacia dónde va. Pero es sumamente importante destacar la visión sensible y que construye un sentido y más aún construye un imaginario. Porque la ciudad... La memoria de la ciudad de San Francisco, por ejemplo, ahora que estoy, por ejemplo, a mí me han, me han quitado las fachadas de la mayoría de los edificios. Sí. O sea, yo ando perdido en la ciudad, Cierto. en un laberinto. Sí. Los sitios referenciales, por ejemplo, hasta el culo Esperanza, que era la única que tenía unas arcadas preciosas, de, que entraban y vía lo veían en estos días con unas verjas de hierro. Sí. Ya el Teatro Carmelita no existe, existe le dieron mandarria. Es decir, el parque ya no es el parque, el que, sí. que era el mío, es otro parque más bien una ya, plaza, ya donde no, el ya. es una plaza, con delitos referenciales en la Asociación Duarte de Oro y Préstamo, sí, que está diseñado es. para eso, sí. etcétera, etcétera. Pero es importante la memoria visual de la televisión que preste su sensibilidad para construir qué una memoria. La sala de eso. cine del cine Carmelita juega Palé, el capital. <risa> Coño, sí. ¡Qué bello está eso! Está muy bonito. Me gustó su poeta. La verdad que eh, me he quedado y he traído tantos recuerdos, tantas cosas, de las cuales uno ha, en un momento determinado se hace una idea de lo que quiere ser, que sea su ciudad. Uh -huh. Todo eso que tú has descrito nos vuelve a reencontrar ¿Qué? con la necesidad de, de construir eso, uh -huh. ese hacia dónde vamos. Y mirar al pasado hacia adentro es la única e indefectible vía para alcanzar cómo proyectarnos al futuro. Uh -huh. Desde tu concepción y tu vivencia de aquí, de tu pueblo, ¿es posible lograr esa transformación que se refiere el productor general a través de este programa? Por, por las desesperanzas. Yo no soy tan optimista, o sea, como el productor ya que lo escuché, o sea, eh, yo más bien miro la realidad y lo que sucede como lo miraba Grancy, con una frase que a mí me gustaba muchísimo, que era ver la realidad con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. O sea, hay que mirar la realidad como se nos presenta, pero con el, el optimismo de la voluntad y de ese hacer, por ejemplo, ustedes que son creadores, que vienen todos los días a este programa, con su voluntad, Sí. y la misma del mismo productor, pueden producir sí. una acción poética, o sea, una acción creadora, que es lo que significa la, en el sentido de la poesía. Pero una ciudad es aquí y ahora, es su presente. O sea, aquí mismo, ahora mismo, está palpitando el pasado y también está palpitando su futuro. La ciudad es una acción que se construye, que puede ir por buenos caminos y por malos caminos, sí. pero ese impulso que le da a Telenor puede llevarlo, puede traer la memoria que pasó, y mantener la vida en lo que viven ahora. Pero también es así, la vida es una, una, la, las ciudades son vivas y orgánicas, están cambiando. Ya mi ciudad no era mi ciudad, y eso es que, como decía René, el risco, no, no era esta ciudad, te lo repito, esta ciudad no era mi ciudad, pero es otra ciudad a la que le toca vivir ahora, que es también tan válida como la mía. Muy bien, excelente. Creo en eso, <risa> en ese pesimismo, pero en, sobre todo en la voluntad. Entonces la lo que voluntad. se está construyendo es una voluntad, Yerjan. Bueno, yo creo yes. eh, que sí, que se puede. Eh, solo falta que nosotros primero nos conozcamos, ¿verdad? Que conozcamos de dónde venimos, que conozcamos nuestra realidad. Ahí estoy de acuerdo con Yeye. Eh, porque también el futuro es incierto. Uno quizá no pudiera adivinar lo, cómo va a reaccionar la sociedad ante esta campaña. Sin embargo. Bueno, la, la voluntad refiere, Yeye, que es una construcción mental, una utopía de lo posible si parte de un trayecto o si entiende que ese es el trayecto correcto para lograrlo porque no ha puesto a, fulio, a filosofar Yehye aquí definitivamente que importante tu visita claro ha, no ha despertado ese, ese pero animal. ahora que tú dices eso es una suma de individualidades, yo en el fin del pensamiento de izquierda que vengo de parxista sí. para anarquista uh -huh. y el anarquista tiene mucho que ver con el liberalismo no con el neoliberalismo o sea, uh -huh. es, es el aporte de la de la, de la individualidad contra el poder, o sea, yo creo que debemos, cada individuo debe empoderarse y debe construir su memoria y su acción cultural, yo creo principalmente, como le decía en estos días, el Ministerio de Cultura debe abolirse, debe desaparecer, no solamente la comisión de aquí de celebración, debe abolirse y empoderar al ciudadano, porque la cultura se sigue haciendo siempre y los ministerios son simplemente nidos de burócratas en donde del poder se hace política, no cultura. La cultura lo hacemos los seres vivos y debemos organizarnos. Y, por ejemplo, los barrios nuestros deben empoderarse. Y, por ejemplo, el barrio Santana o el joyo, el ala, debe tener su pequeño museito de memoria. Sí. Rabo Echivo, sí. el mono mojado. Deben tener su propia memoria personal, de sus propias casitas, que eso necesita con, con, con que lo vengan los ministerios a, a, a vendernos funditas culturales. Ye -ye. Sí. En, en ese mismo sí. sentido, eh, hablar de empoderamiento... En el aspecto cultural de cada sector. Dos preguntas. ¿Es que a la gente o a los barrios no les interesa empoderarse o han dejado de lado? La transculturación nos ha arropado el constante cambio que viven las sociedades y nuestros jóvenes por ejemplo, a nivel mus musical, estilo de vida, es muy diferente tal vez a otros tiempos y no va tan ligado con eso que tal vez quisiéramos nosotros, eh, resaltar la, la cultura propia de nuestros barrios, de nuestro pueblo, de nuestro país, los valores eh, ligados a la mano con todo eso que tiene que ver eh, con el comportamiento correcto de la sociedad? Sí, mira, eso de empoderarnos es la clave y la voluntad creadora es la clave también. O sea, yo creo... El arte funcionó en el Renacimiento y eran gremios. En la Edad Media habían el, el gremio de los artistas, de los pintores plásticos, de los artesanos, de los músicos, de los poetas. Y debemos volver a ciudades gremiales y cooperativistas. Y eso debe ser así. O sea... Yo, y eso yo no me lo estoy inventando, por ejemplo, el modelo cultural que funciona más alto, con el más alto nivel de vida, son los, los países nórdicos, o sea, Noruega y sí. Dinamarca, sí. no es por azar que grandes artistas como Eugenio Barba, un gran director de teatro italiano, se fue a vivir a Dinamarca, ¿cómo funciona la cultura en Dinamarca? con gremios, con asociaciones, que por cierto, celebramos que se acaba de aprobar la ley del mecenazgo. Sí, de mecenazgo. Con la ley del mecenazgo, Hoy tenía yo como gremios, tema ese. el Estado solamente funciona como un, un gestor y un evaluador de los proyectos, no una burocracia, es una pequeña... La oficina cultural de Dinamarca solamente son tres oficinitas pequeñas para todo Dinamarca. Entonces los artistas van y presentan su proyecto y ellos evalúan. Y le dicen como la ley del cine, ok, este proyecto califica para que usted vaya a buscar... Eh, recursos y, decir, y, y se va a la empresa porque un lenguaje espacio público yo me imagino que ahora con el con el con con la designación de, de Milagros Germán en Cultura toda esa situación estará Ay, resuelta yo soy chévere no. <risa> <risa> lo que voy a decir ahora lo que voy a decir lo que voy a decir que no me voy a estamos hablando de Noruega y Dinamarca lo que pasa aquí, es cuando tú te pones a ver los empresarios dominicanos se nos va el mecenazgo a, a, a, a la, a la porra. Con gran excepción y con muy poca, los empresarios son evasores de impuestos. Sí, o sea, sí. tienen otra manera de evadir impuestos que no sea apoyando las artes. Qué <risa> pena. ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué pena? Espérate, espérate, espérate, espérate. Eso que tú acabas de decir, yo lo dije, qué pena. Es trascendental. Una <risa> cultura de evasión cuando existe necesidades de proyección de cultura. Y no someterse al proceso fiscalizador y que ese dinero, en vez de que se vaya entre los bolsillos de quién sabe, vaya a la construcción de cultura y de la proyección de la cultura y eso al final se le devuelve al comercio en beneficio, en reducción de impuestos. Yo después voy a hablar de ese tema del mecenaje. Yo con siento algo, que vamos, ya, vamos ya no, me resp si ya me no pudo palabra. responderme el eh, total de la pregunta de si le importa a la gente realmente eh, que, se, que renazca eh, el amor por nuestra cultura, por nuestra patria. Es como que ha quedado de lado. Y te mencionaba la transculturación, la... La actualidad el cambio. La cultura es la vida, claro que a la gente le interesa, pero no las funditas culturales, porque hay una confusión entre arte y cultura. O sea, la gente, por ejemplo, todavía la gente en, en la, la Guaraná se levantan a hacer cultura, haciendo empanadas todas las tardes, y todo el mundo se va a comer la, la, la, las empanadas y eso es cultura. Ahora, hemos confundido las bellas artes. Sí, con la con música la occidental europea, con la cultura. Aquí se, se, la cultura está viviendo, palpitando en el día de, de hoy. Okay. Sí. Entonces, hay que los estados deben confundir lo que es las artes y lo que son la cultura como, como expresión de la vida en su totalidad. Yeye, -ye, ¿cómo, ¿cómo tú visualizas la forma o el momento y, y cómo nos, nos recibe el, el onomástico de los 243 aniversarios? de la fundación de San Francisco de Macorís, en términos de, muy <ríe> importante. La ciudad de San Francisco de Macorís, y no es que todo el tiempo fue mejor, la ciudad de San Francisco tuvo un momento de esplendor, en el cual, eh, por ejemplo, José Amado Rosa, eh, ponemos un ejemplo, aquellos momentos de los festivales y la experiencia de teatro del arte, que tuvimos una sala en las sí. décadas 80, 70, ¿no? o sea, fue brillante. Ahora mismo la ciudad es Francisco. Donde una... todos cursábamos un cursito de bellas artes. La ciudad es una cenicienta desalmada, desorientada y perdida Y hay dos razones que te iba a decir Dos cosas, una Y esto va a sonar de élite El arte se desarrolla, el arte, el arte no claro. la cultura El arte se la desarrolla cultura. cuando hay una burguesía que le impulsa Una burguesía nacional y eso fue en el Renacimiento Y el mejor ejemplo nuestro es Que el mejor centro del Caribe cultural en este país se llama Centro León ¿Por qué esa empresa privada fomenta y desarrolla nuestra cultura y nuestra identidad porque es una burguesía nacional y o sea lo que Juan creo. Bos dijo aquí no existe clase dominante por nuestro capitalismo atrasado y su desarrollado eh, ¿Por qué Centro León eh, eh, promociona la, la, la cultura? Porque tiene productos nacionales para consumo nacional. Lamentablemente San Francisco de Macorís no solamente es el sector público, que es un no le importa tres carajos la cultura, pero también el sector empresarial nuestro, el capital nuestro. ¿Usted sabe por qué? Porque el capital nuestro de aquí de San Francisco no es local. Sí, Casi no. siempre la mayoría de nuestro capital son de migrantes. Acumulación capital, entonces no tiene raíces, como sí. nosotros también, porque tampoco es un pecado. Los dominicanos lo vamos a Nueva York sí. y hacemos el Festival de Cultura allá en Nueva York y estamos pensando la manera de que nosotros retornamos para acá de nuevo. Bueno, hay un grupo Esa que es la ha cultura del intentado Mirante. retornar con sí. la cultura Así es. que entonces, ha promovido bueno. estos temas. No sé, ¿qué tal los francomacorizanos ausentes? Tu opinión, tu valoración. Bueno, los más, son ausentes, yo no me yo, yo no recuerdo la memoria que son ausentes siempre de la vida local, que nada más vienen a comer bancocho y las Ay, alcaldías no, le la Eso es muy cruel, ye, ye. Suena muy cruel, pero así. Pero es. siempre están pendientes del pueblo. El día de yo, la, yo, debe yo, ser. Yo, yo vienen un aparte. día o dos días al, al año. <ríe> sí. Porque el ayuntamiento. También, a mí, que le gasta un presupuesto al ayuntamiento que le deben ser para mejores causas. Ya que sí. hay vienen amigos míos. Pero de todas maneras, yo, todo Ay, Dios cumpleaños Dios para cantar a, nuestra miseria. Yo pienso que pudiéramos hacer un movimiento. Un movimiento, un movimiento que enseñe no le el... oye un movimiento que enseñe <risa> a la baile oye tenemos que hacer un movimiento pero hay que saberlo eso sí claro, sabe que decirlo Franci un movimiento que enseñe a los comerciantes y empresarios franco macorizano a evadir impuestos apoyando la cultura bueno lo... genial mira, me mira <risa> eso es eso no, es tú sabes una cosa <risa> justamente lo voy a decir aquí eso es genial me me detuve unos minutos a conversar con Franklin Romero Que fue el propulsor siendo diputado De la ley de mecenazgo para la cultura Bien. Digo, para el arte y cultura sí. Que me dicen, espera un momentito Que según me dicen, eso es un proyecto de Manuel Jiménez Tenemos que definir de quién de quién es bueno. Eso de Manuel. Me dicen que es de Manuel bueno. Jiménez sí. Y entonces que de eso bueno definir pues sí. El, sí. Impulsó. el, el impulsor, vuelvo y repito Quien lo impulsó siendo diputado Y lo logró incluso que el jueves, el viernes el presidente de la República, Luis Abinader, emitiera un decreto para ya darle forma y que se debe formar el Consejo de Mecenago. Hay una parte, yo le decía a Franklin, y óigame que lo estoy diciendo público, tu condición de legislador de la provincia te invita entonces a que tú puedas organizar ese gran encuentro a través de la Cámara de Comercio, las la asociaciones de comerciantes, para explicarle cómo se participa de estos beneficios que la ley de vencenazgo tiene para quien tiene el capital y debe pagar impuestos, lo haga a través de esa inversión. Lo que dice Amado, eso es. Es decir, que el taller, prácticamente, la información se debe preparar Bien. para que se comprenda el beneficio okay. de la ley de mecenazgo y así reducir el andar por las ramas y evadiendo los impuestos mm. sin necesidad Señores, Cuando tiene una oportunidad de inversión Hablar con Ángel Rafael Concepción ahí? Lajara Con Yeye Concepción okay. Es eh, mira, eh, algo rico, gratificante Permíteme ¿no? interrumpirte sí, mira sí. Eh, Nos acaba de llamar el señor Eugenio Vargas Presidente de Telenor eh, Indicándonos, claro, este dato eh, interesantísimo Que la ley de mecenazgo es, es de autoría de Avil Peralta Agüero Que es el crítico de arte y que en el y que en el, en, el, ¿verdad? En, la en, la el Senado, en la cámara de diputados fue impulsada sí por el diputado, por el diputado Franklin Romero sí. que incluso me informa de un genio que es eh, asesor de Franklin Romero en materia de arte cultura frente a mí Peralta Franklin, Agüero es la es. persona eh, la, el autor de esta ley de mesa frente Perfecto. a mí Franklin le dijo el logro es tuyo a esa persona que te mencionas bien, y que Eugenio gracias me recuerda a la pausa. nosotros como decíamos para, eh, para nosotros siempre es interesante poder conversar con Yeye ojalá y podamos tenerlo acá en alguna otra ocasión no muy distante él va a celebrar su ciudad exactamente entonces vamos a la pausa gracias Yeye por estar con nosotros saludamos Madre a Eugenio Vargas que está mirando el programa. Sí, activo, le mando saludos. A saludos. ¿Eh? saludos. Le mando saludos. Especiales. Exacto. Gracias. Se y y bueno, bueno. se lo comió.